Hola, buenos días. Mi nombre es Ania Tornada Reyes -Galindo. José Luque. ¿Qué Y hoy les vamos a presentar Buscando Sin Dramas 2.0. Bueno, esta vez nos quisimos enfocar un poco más en la interfaz. No en el usuario, sino en lo que podemos hacer con nuestro programa, ¿no? Quisimos enfocarnos en el rendimiento e implementación de la interfaz aplicándola en diversos eh, problemas tangentes y reales. En este caso, eh, hicimos, eh, la pérdida que ha tenido los, la industria teatral aquí en México eh, debido a la pandemia global que es el COVID-19. ¿no? Eh, muchas veces podemos ver en las interfaces eh, que existen varios problemas. Errores como demasiadas cosas, se satura la vista, se satura el programa, eh, se satura el elemento. <ríe> <ríe> un ejemplo, <ríe> eh, el uso poco intuitivo de estas mismas interfaces, en donde tú picas y tú cliqueas en un lado y terminas en cualquier otro lugar que no es donde tú querías. O, eh, en, mucho, en muchos casos el tiempo de carga es muy lento y eso es muy visible en, los, en las páginas y sitios gubernamentales donde eh, se puede tardar hasta una hora si bien nos va entonces nosotros eh, vimos estos problemas y quisimos enfocarnos en eso vimos la oportunidad de crear una interfaz con una búsqueda cómoda y sencilla para los usuarios, este, este, en este caso, eh, buscando teatros que existen en la República Mexicana. Eh, tiene que tener un uso sencillo y de una interfaz eficaz y amigable para que no solo los programadores sepamos eh, utilizarlo, sino cualquier usuario eh, pueda utilizarlo de manera eficaz, rápida y súper fácil. Eh, también, ya enfocado más en nuestro problema, eh, quisimos eh, vimos la oportunidad en que crezca el turismo en México enfocado en los teatros, no, no solo a lo que es eh, el, el arte teatral, sino los recintos que existen dentro de ellos. ¿no? Muchos son históricos y pasa por desapercibido, entonces implementar eso también. Y, claro, facilitar el acceso a la información de los teatros, buscar impulsar conocimientos y actividades que ofrecen estos Y como es de los beneficiados, nosotros dimos a la tarea de este, pensar en cuáles iban a ser los, los que más iban a ser este programa de de interfaces de, de teatros y pues, Pensamos en cuatro grupos, que eran los posibles usuarios, que son los de, busca de interfaces de búsqueda, que pueden ser de manera fácil y pues de manera inclusiva, que puede, decir, que puede ser para cualquier persona que pueda usar este programa, estudiantes, que, que vaya aquí en México a conocer un teatro, este, que vaya a más información, su número, su calle, en, entre otras cosas. Es igual que la familia el público en general, que... Básicamente es como los estudiantes que, que tienen que aprender a tomar conciencia y sobre todo este, tomar cultura general de cualquier teatro general. Okay. Las características principales que tiene nuestro programa es que el usuario va a poder ingresar un archivo de texto. Este archivo de texto no tiene que ser mayor a 3 gigas. Este, esto fue más que nada sacando la media de nuestra memoria basándonos en las computadoras de estudiantes promedio no tan pros este, el código también les mostrará a los usuarios todos los posibles campos en este caso en nuestro código tenemos la búsqueda por ID y la búsqueda por nombre eh, también tendrá una opción que te pueda mostrar todo, básicamente toda la base de datos todos los datos que estén almacenados ahí tendrá un tiempo de respuesta menor a un segundo eh, el algoritmo obviamente se limita a los campos que ingrese en el archivo de texto perdón. y en nuestro caso el algoritmo de búsqueda que trabajamos fue binary search que tiene un big code de log n y el, el algoritmo de ordenamiento que trabaja con un O de n log n. Ah, <risa> bueno, la estructura de datos implementada, bueno, una de las implementadas fue la array, ya que básicamente es una estructura homogénea, como ya la pasada les expliqué, ya no me voy a explayar tanto. <risa> básicamente aquí <¿Al> tiene <risa> la misma. Este. Ay. Bueno, si ¿sí es puro número, o se me fue el nombre. Si ¿Sí es puro número, número, es puro número. Letra? Si es pura letra, se me fue el nombre ahorita. Este... ¿Tipo de dato? ¿Tipo de dato? Ah, ¿tipo de... ah, no, gracias, Diego. Tipo de dato. Perdón. Este, tiene un tiempo constante. Y pues en nuestro caso, eh, el archivo de texto previamente aclaramos que va a ser. Menor a 3 GB, por lo tanto nos fue fácil implementar esta. Ya en dado caso, en programas muy grandes, muy extensos, este, ya tendríamos que ver otra forma de implementar. Ya sea podemos usar vectores o, o Linked List o otras diferentes tipos de estructuras de datos. Bueno, otra estructura de datos que utilizamos, fue un poco más secundaria. Fue el hash table Esta compuesta por una llave o una clave Y es almacenada en un... Eh, y esta es almacenada en una misma... En un, en, <ríe> esta almacenada... <¿no? ríe> Para poder insertar o mapear una hash table pueden, hay, Existen muchos tipos de formas de hacerlo, ¿no? Puede utilizarse mediante mod, mediante el sistema axi etc etc etc eh, para crear estas crean un índice o una clave única que los representa no eh, bueno en teoría <risa> eh, esto tiene una efic una eficacia bastante buena su complejidad es eh, de búsqueda es constante o, o uno sin embargo pueden existir coaliciones que es lo más común que eh, lo que provocaría que la búsqueda sea ON en vez de constante. y pues eso como mis compañeros, estas fueron las escogidas para nuestro proyecto principalmente los arrays que fue básicamente lo más fundamental para realizar este proyecto, este programa en sí ya que nosotros pensábamos que en almacenar todos los datos de de un teatro puede ser muy sencillo con un array y eso se puede hacer de manera eficiente este, sin dañar el almacenamiento que es de 3 gigas de nuestro programa. Y el tiempo de acceso de datos es de O de a, a la 1 y, pues, por supuesto, es fácil acceso al usuario. Y como secundario, tenemos hash tables que, como que se pueden dar cuenta, no, ¿No tienen muchas coaliciones en sí para cuando se quiera buscar información da por un usuario y pues se hace los dos igual que los arrays de una rápida y igual se mantiene un tiempo eficiente pero en vez de este es de O a N. Okay, como previamente les decía, los algoritmos implementados fue el binary search, que es el algoritmo de búsqueda. Este, este algoritmo eh, más que nada es muy implementado en programas grandes, como bueno, por ejemplo en y todo eso lo usan mucho para buscar información el profe no se ría <risa> <risa> eh, es muy eficiente en tiempo de ejecución y este, básicamente como la que hace bueno, la exposición pasada les expliqué ya no la voy a meter todo el algoritmo que si no se me va a acabar el tiempo nada más se los voy a dejar que básicamente va haciendo cada vez el arreglo más chiquito tiene al inicio y al final, lo reduce a la mitad y ahí va a buscar eh, tiene ventajas, que tiene un tiempo este, de respuesta de log n Por lo tanto no es muy tardado Pero la única desventaja del binary search es que obviamente tiene que estar arreglado Bueno, ordenado, perdón este, Y el algoritmo de ordenamiento Simón, <risa> A ver, Ahorita me aviento un minuto aquí El algoritmo de ordenamiento que fue el q quicksort quicksort perdón QuickSort, que es actualmente también uno de los más eficientes y veloces algoritmos de, de ordenamiento, más que nada porque hace particiones de arreglos. Digamos, aquí vas a tener un arreglo, no sé, de 100, y este tú le vas a tener que dar la opción, puede empezar por el enfrente, bueno, por el principio, por el final. De aquí va a agarrar el primer valor, lo, se va a buscar dónde es el valor correspondiente que le toca ya sea los valores menores de un lado los valores mayores de otro. Y ahí... <risa> de ahí <risa> va a tomar todos los valores menores como un nuevo arreglo y todos los valores mayores como otro nuevo arreglo. Y así va a empezar. Va a ser un arreglo más grande, los va a ir haciendo subarreglos más chiquitos. Este tiene ventajas, tiene un ordenamiento N log N. Eh, bueno, es como color naranjita por ahí pero en tiempo de memoria bueno eh, sí memoria es muy eficiente ah oh, fuck me está riendo <risa> desventajas es que obviamente bueno desventajas puede tener un pico de n al cuadrado no sabemos inglés ¿no? <risa> <risa>